se reducen a la mitad de los tiempos de espera. Entonces calculamos, bueno, nada más de estas, estas diferencias, de estas curvas, eh, 60.000 coches, ¿cuánto, ¿cuánto se están ahorrando de gasolina? Entonces, eh, la diferencia promedio en tiempo es de 6 segundos de un motor. Pero digamos, si tenemos eh, 60.000 coches, pues nos estamos ahorrando 445 horas de un motor andando al día entonces eh, como un motor eh, eh, produce eh, eh, que quema 3.4 eh, litros por hora eh, sin, sin andar esto equivale a, a estar quemando 1500 litros de gasolina al día entonces esto al año es más de medio millón de litros que digamos, para los costes actuales de la gasolina son como 800 mil euros el cual es como cuatro veces más el costo de, de implementar el sistema. No solo eso, sino que también hay ahorros en, en considerables en, en, de gases de efecto invernadero. Extrapolamos ese cálculo para la Ciudad de México, donde tenemos eh, 3.000 semáforos, mil eh, de los cuales son de la red primaria. Entonces, eh, eh, esos mil semáforos eh, estarían reduciendo... Eh, en un millón de toneladas al año las emisiones de dióxido de carbón eh, y bueno, tiene otras ventajas no solo reducen el tiempo eh, ofrecen seguridad para peatones las cámaras que se utilizan como sensores también se pueden utilizar como, como vigilancia o para monitorear vehículos quien se pase el alto eh, dado que es un método distribuido no, no necesita implementarse toda la ciudad o toda una región de la ciudad para que empiece a funcionar Sino que se puede hacer de manera paulatina y los semáforos se van integrando al, al resto del de sistema. Y finalmente es algo que, que puede mejorar la, la calidad de vida. Entonces, eh, no sé qué tan familiarizados si están con, con la conversión a pesos mexicanos. Alguien me ayuda con la conversión. <risa> eh, bueno, es, o, o, o si gustan, les digo los precios en dólares, eh, más o menos el, el, el equipo para instrumentar, eh, o sea, estas intersecciones son como 15 mil, 20 mil dólares por, por intersección. Entonces, pues uno se imagina esas cantidades y no, pues, pues es bastante caro, ¿no? imagínate mil, mil intersecciones, pues estamos hablando de, de 20 millones de, de dólares. Eh, pero Digamos, comparándolo esto con, con otros proyectos urbanos, eh, una línea que reciente construyeron de Transmilenio costó 15 veces más eh, y una línea de metro que han estado construyendo, el más reciente, está costando 100 veces más. Eh, entonces, digamos, no estoy diciendo que, que, no, se, que, que no se necesite construir ese, ese tipo de, de, de proyectos, pero el costo-beneficio de, de un proyecto como estos es, es muy elevado pero bueno, también tiene la otra cara de la moneda es, es esta que si uno mejora el, el, la movilidad para los coches esto podría eh, motivar a la gente a usar todavía más coches ¿no? entonces eh, si ahorita tenemos problemas de tráfico y lo resolvemos y esa solución atrae más coches pues entonces muy pronto eh, terminaremos con una situación todavía peor a la que tenemos entonces eh, no, no puede ir eh, de manera aislada de otras medidas que reduzcan el uso del automóvil. Entonces, eh, bueno, creo que es un buen ejemplo de, de cómo la, la autorregulación eh, puede utilizarse como método para construir sistemas adaptativos y también eh, cómo ofrece ventajas sobre métodos que no se están adaptando, ¿no? de, los métodos tradicionales eh, simplemente tienen que asumir, ah, pues yo creo que no va a haber tantos vehículos a tal hora. Eh, y aún los métodos comerciales que se adaptan a la escala a la que se adaptan es muy, eh, eh, muy lenta. ¿no? Por ejemplo, eh, un sistema muy popular desarrollado en sí, CISME, eh, toman mediciones y más o menos cada media hora, cada eh, hora, ajustan, pero lo que hacen es que ajustan las fases de, de, de verde. Y precisamente cuando, cuando yo platico con, con ingenieros de transporte sobre esto, no, no pueden entender, bueno les cuesta mucho trabajo entender ¿cómo pueden coordinarse sin un control central? ¿cómo pueden coordinarse sin yo fijar una, un, un, una duración de, del ciclo? porque así es como lo hacen, fijan los ciclos, a ver, pues, eh, vamos a manejar ciclos de 90 segundos o de, o de 120 segundos, de 2 minutos, y entonces ya con esos ciclos todos duran lo mismo y ahora vamos a coordinarlos, es, es una visión tradicional, y esto es un poco más como, como los ciénagas, ¿no? cada una va a estar pulsando de manera independiente pero después empiezan a coordinar a través de su interacción por medio de los vehículos y también una cosa interesante es que no solo que no tienen un ciclo predeterminado sino que no necesitan siquiera una comunicación directa con sus vecinos porque la comunicación, la transmisión de información la hacen a través de los vehículos en el momento en el que un semáforo deja pasar un pelotón y el pelotón se aproxima al siguiente semáforo eh, al, al ser percibido este, sema, este pelotón por el semáforo siguiente es equivalente a que le transmitiera esa información entonces la, la información es transmitida por medio de, de los vehículos eh, eh, en este caso es un poco como la comunicación de insectos que se comunican a través de su medio ambiente solo que en este caso el medio ambiente de, de los semáforos son los, son los coches eh, y, y bueno, creo, creo que también eh, este proyecto eh, tiene un, un un gran potencial de impacto en la calidad de vida, entonces creo que es algo muy interesante en lo cual trabajar. Bueno, no sé si hay preguntas comentarios. Dos cuestioncitas. La primera, no, no se corre el riesgo de que se sincronice. Segundo, que, digamos, esto es un sistema que de alguna forma se sincronice en algún momento, queden todos en verde o queden todos en rojo. Ah, eh, bueno, es, es una restricción, obviamente, de seguridad, que, que, que nunca haya dos, dos semáforos en verde. ¿no? Entonces, es, es algo que, que por las reglas no, no se permite. Y cuando quedan dos en rojo, es precisamente para evitar que se bloquee la intersección. La otra es, eh, en, en el estudio que ustedes hicieron, eh, ¿no se ve afectada la movilidad de los peatones? Eh, sí, bueno, en, en estos modelos que son muy abstractos no, no, no lo consideramos, pero déjenles les muestro eh, un, una simulación de una sección de Manhattan donde si sí consideramos patrones, de hecho es una versión preliminar, entonces no, no funciona tan bien como, como las otras que, que demostré, pero digamos la, las ideas que, que tenemos, que ya probamos para patrones, se pueden combinar. Entonces, digamos, aquí no se dibujan los peatones cruzando, pero, por ejemplo, cuando aquí hay un cuadrito naranja quiere decir que hay peatones esperando y cuando se pone aquí morado es que están cruzando. Entonces, eso asegura que, eh, que, que bueno, en, en una de las dos direcciones, eh, eh, eso asegura que no haya, eh, digamos, interferencia para los peatones. Y, y digamos, eh, comparamos también con, con, con el método de Lola Verde, que digamos, es el que, sí. que se maneja en Manhattan, y los tiempos de espera para los patrones también se reducen porque digamos eh, los ciclos se acortan eh, con, tienen una mayor flexibilidad se, se pueden eh, reducir los ciclos y entonces en promedio los, los patrones esperan menos eh, obviamente asegurando que tengan un tiempo suficiente para cruzar Eh, yo también tengo dos preguntas, o sea, primero, eh, si, eh, este tipo de, de sistemas, ¿cómo se adaptan? Por ejemplo, eh, si, hay, si se va en algún carro o si hay algún tipo de accidente sí. que pronto vaya Sí, eh, o sea, imagínense que, por ejemplo, esta intersección está bloqueada por manifestación, accidente, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí los coches se van a empezar a acumular acá, pero el momento en el que... Eh, bueno, este es, es doble sentido, ¿no? Pero bueno, no importa. Imagínense que ya los coches no pueden cruzar acá. De acá se empieza a crecer una cola. En el momento en el que llega aquí, ese mapa pues, se va a poner en alto. Entonces, eh, es, eso le va a dar visibilidad constante a, a, a los que tienen esa dirección. Entonces, no se va a propagar eh, el embotellamiento a calles aledañas. Entonces, eh, digamos, si hay información adecuada, pues los coches aquí van a poder dar vuelta. Entonces, digamos también se adapta a estos cambios de, de, de demanda o por ejemplo si hay algún evento no sé mucha gente sale de un estadio o de un concierto a, a cierta hora pues entonces eh, no va a haber les van a dar preferencia a, a, a la calle que, que está sirviendo a, a los ricos que, que salen de ese inmueble porque tienen una mayor demanda especialmente si es en la noche pues va a tener un siga casi constante entonces eso también se, se adapta a las necesidades de bueno, a la demanda del tráfico. Y la otra pregunta era que si el sistema le daba algún tipo de preferencia, por ejemplo, a automóviles, por ejemplo, del gobierno, como por ejemplo la policía, los bomberos, sí. emergencias, eh, ambulancias. Sí, sí, es, es muy fácil de implementar, porque lo que se hace es que ahorita, por ejemplo, se les da una preferencia a los pelotones, pero se les puede dar una preferencia a los vehículos individuales con preferencia. Eh, también a transporte público. Entonces, por ejemplo, ya que un transmilenio eh, digamos, al, al detectarlo, le da la preferencia, considera como si fuera un pelotón y va a disparar de sigan los que hay otros eh, coches o peatones cruzando. Entonces, esto va a reducir mucho el tiempo de espera de transporte público. Que combinado con lo que eh, vamos a ver regresando de comer, eh, puede mejorar mucho el, el, el transporte público. O sea, Porque, que, o sea los transportes preferenciales o sea, tendrían un peso como de un pelotón en eh? Sí, para, para poder disparar ellos solos eh, siguen y, y esto eh, eh, digamos lo harían sin, sin perturbar el resto del sistema porque todos los sistemas tienen la misma dinámica por ejemplo hace algunos años en Londres quisieron darle preferencia a, a los camiones de transporte público pero como los semáforos estaban sincronizados para coches, pues cuando llegaba un, un camión pues eh, la más atrás pues, la sincronización que ya tenía muy detallada muy, por los coches y pues todos los coches se tenían que parar constantemente. Pero Pero o sea, sí se tiene que, o sea, tiene que afectar en algo el sistema porque si es un solo coche que va a tener una prevalencia como un pelotón sí. y, y igual es uno solo, o sea tiene que afectar en algo, o sea, que ya venga, por ejemplo, una calle con su pelotón de 10 automóviles. Sí. A que venga el otro de uno solo Que lo va a tomar sí. un pelotón Sí, pero por ejemplo Imagínate que por aquí viene un, un transporte preferencial Y aquí viene un pelotón Entonces normalmente a quien llegue primero Es a quien, a quien le da A quien vaya a llegar primero Es a quien el semáforo le, le da la preferencia Entonces supongamos que, que cruza primero el, el transporte preferencial Y en el momento en el que cruza Se le, se le pone el al otro pelotón Entonces sí es cierto que se sí tiene que detener un poco pero no, no va a ser demasiado, y digamos, va a ir organizado y probablemente en semáforos subsecuentes como, como van a tener esta misma otra organización pues ya no van a necesitar detenerse. Pero ahí sus gráficas tendrían que ser, o sea, se modificarían, sí. en, tanto a, a cuántos automóviles preferenciales hay en una ciudad, por ejemplo, como Ciudad de México, está sí. me imagino que tienen que ser hartos, porque policía... Eh, eh, eh, eh, o sea, todo este tipo de defensa civil, pues aquí es defensa sí, civil, bomberos, eh, sí. sí. Bueno, de, depende de, también de cuántos coches les quieras dar preferencia, ¿no? Porque nosotros lo estamos pensando más para transporte público eh, y, digamos, si consideramos policía, ambulancia, pues entonces eh, es muy poco el tiempo en el que deberían de tener preferencia, ¿no? Es, es cuando, cuando están, están teniendo alguna emergencia. Entonces, digamos, se puede perder así como que apenas tener un botón y entonces no, solo en ese momento se vuelve preferenciales, cuando, cuando están más patrullando, no tienen sentido de, de o sea ellos mismos no, no se benefician de tener la preferencia. Eh, no, y, y pues gratamente impresionado con toda la propuesta. Gracias. Y, la, las dudas no surgen con respecto a la organización porque son códigos que se van dando. Eh, lo que sube, la, la duda que surge es, por ejemplo, en ciudades como y corrientes acá, que me imagino que allá las deben haber tenido y es que en una vía, por ejemplo, de tres carriles en una dirección, dos carriles están ocupados por, por, por carros que están quietos. Sí. Entonces, en ese sentido, ese, ese pelotón, ¿cómo se contaría? ¿Y, ¿Y si la cámara solamente cuenta los que tienen movimiento o...? Sí. Eh, sí, sí, digamos, es un problema de los sensores, pero pero ya hay cámaras comerciales que, que hacen esa distinción. ¿La ¿Diferenciación entre.? Sí, de, de, de los coches que se están moviendo y, y de los que no. Entonces, eh, digamos, hay, hay muchos algoritmos que, que pueden seguir un. ¿no?